Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube chicos. Bueno, hoy tenemos eh, lo que tiene que ver con esta mejora que le van a hacer a ciertos tanques premium en la próxima actualización. Se supone que esto está en el super test. Puede ser que llegue a concretarse o puede que no llegue a concretarse. De cualquier manera... Vamos a estar analizando un, así de manera rápida, ¿no? Más que nada, eh, cuáles van a ser los cambios de estos 7 eh, vehículos Premium. Así que presta atención si tenés alguno de ellos, porque te va a estar interesando un montón. Bien, si tenés el T-34 o el T-34 Black, que es lo mismo, el Premium americano de Tier 8, el pesado, bueno, tenés que saber que le van a mejorar lo que es la dispersión del de cañón durante el movimiento de la torreta y durante el giro. Del 0.28 va a pasar a 0.25 Y eh, de 0.22 va a pasar a 0.16 Bien, eso está, está muy bien Es una mejora, así que Cualquier tipo de mejora que sea cualquier tanque Nunca viene mal Después lo que tiene que ver con Engine Power O sea, potencia de, de, de motor básicamente De 810 pasa a 930 Bien, es una momia el T-34 La verdad que eh, es, es un tanque que estaba ahí De los viejitos, de la vieja escuela Tipo el Lowe, tipo bueno, esos tanques eh, el CDC también, por supuesto el de Que también es un vehículo De la vieja, vieja escuela Después eh, La velocidad de giro de la torreta de, 20, de 18 va a pasar a 24 O sea, se va a mover en todos los aspectos va, va a girar más rápido, se va a mover más rápido Va a ser más ágil En todos los aspectos va, Incluso en lo que tiene que ver con potencia motor también Y eh, le mejoran un poco La dispersión, bien, porque la verdad que es Complicado Bueno si tenés el Chez de chars eh, este vehículo, que es un mediano francés premium de tiro 8 también, y le van a mejorar el tiempo de apuntamiento del cañón, lo que tarda en cerrar la retícula. Básicamente de 2.2 va a pasar a 1.9, bien. Después tenemos lo que es la eh, dispersión del de cañón de eh, 0.16, eh, o sea, en movimiento, quiero decir. De 0.16 va a pasar a 0.12 eh, y... Va a pasar de 0.2 a 0.16 Después lo que tiene que ver con el kb 5 Chicos, otro vehículo también de la vieja escuela de, Que estaba ahí un poquito abandonado Va a pasar, estos van a pasar directamente A tener más penetración, ¿bien? O sea, la penetración promedio estándar Que antes era de 186 Que antes era de 175 Si no mal recuerdo, me parece Creo que sí Bueno, los viejos olvidados van a pasar de tener 186 a 196 kb 5 es el caso premium pesado, super pesado de tier 8 eh, soviético el IS-6 o el IS-6 en su versión black también cualquiera de ambas va a pasar de tener 186 a 196 y eso se agradece un montón chicos un montón, porque, porque estos vehículos tienen matchmaking limitado con lo cual eh, 196 contra antes, contra un tier 9 te digo que contra un pesado estás complicado tenías que apuntar muy bien eh, y, y así todo se complica Pero se agradece que suban por lo menos la munición estándar eh, del vehículo Aunque parece que la munición premium va a quedar igual Por el momento con 225 si no mal recuerdo tiene el IS-6 El 112 lo mismo Va a pasar de 186 a 196 Recordemos, el 112 es un vehículo chino pesado de Tier 8 Es bastante similar a... Al IS-6 o al Wansu o al Pine Tiger, tal vez tiene una pequeña diferencia en la forma de jugar. ¿Por qué? Porque la plancha frontal del 112 es una plancha recta, con lo cual podés angularlo un poquito mejor. En cambio el Wansu, el 111 o el Alpine Tiger es lo mismo, eh, lo único que cambia es la skin. Pero eh, vos al angular estos vehículos que tienen la, la, la parte frontal más picuda, por decirlo así... Eh, dejas la parte plana cuando le, eh, si, si lo querés angular En cambio el 112 sí se angula Para tener mayor protección de blindaje frontal En cambio el 111 no se angula su eh, 111 Paint Tiger Va a pasar de 186 a 196 milímetros Con munición estándar Y por último el T-34-3 Va a pasar a tener desde eh, Lo que decíamos, 186 a 196 eh, También estos vehículos Son todos eh, chinos el 34, bueno, es un mediano chino de tier 8 y eh, como les decía recién, va a pasar de 186 a 196 Estos cambios se agradecen un montón, ¿por qué? Porque son de la vieja escuela Ustedes también pueden decirme, sí, Nando, pero no es suficiente porque el 16 6 la munición eh, premium eh, dispara 225 Y hoy en día hay tanques que son súper pesados, son muy duros, sí, lo entiendo, tenés razón pero por lo menos son un pequeño cambio. Esperemos que estos cambios lleguen. Después, más adelante, podemos pedir eh, que, que, que alguno de estos tanques esté un poquito mejor, que le suban tal vez de 2.25 a 2.30, ponele, que es un poquito más, ¿viste? O sea, más que nada para cuando disparas a media distancia. Estos vehículos no se usan, bueno, los pesados, quiero decir, ¿no? Eh, no se usan a largas, largas distancias, aunque eh, eso no significa de que sean tal vez medianamente efectivos. En su tierra a largas distancias Aunque no sería lo ideal, estos vehículos están hechos para, para ir a, a, a las trompadas ahí cara a cara Y eh, nada, como les decía, se agradece que, que se hagan estos tipos de cambios Porque son vehículos que son de la vieja escuela, como les decía Y están bastante, bastante desfasados comparados con lo nuevo Fíjense que el Chese de Charts, el CDC, eh, antes era tenía una movilidad tremenda Hoy en día es un vehículo que casi ni se ve en el campo de batalla si no, fíjense, jueguense una partida, un par de partidas en el día de hoy Y díganme cuántos CDC ven en, en partida ¿Cuántos KB5 ves? ¿Cuántos IS-6? ¿Cuántos 112? ¿Cuántos Wansu-111? ¿Y cuántos T-34? Y ni hablar del T-34-3 también Entonces, si no lo ves tan a menudo en el campo de batalla Es porque algo tiene La gente sabe, vos también del otro lado lo jugás Sabes que están desfasados, sabes que no, no, no es la mejor opción Aunque a veces nos agarra la, la melancolía A veces también, agarro el 16 6 Y lo saco al campo de batalla eh, Más cuando le saqué las dos marquitas que, que le tenía bronca porque lo habían desfasado Entonces dije, bueno, le voy a sacar las dos marcas Y ahí se las saqué y después no lo usé nunca más Porque es, era un, un sufrimiento eh, Pero como fue uno de mis primeros tanques premium Entonces, más que nada por eso Después, eh, lo que le decía Compará estos vehículos con, yo qué sé Un, eh, un Progetto Con un Burras que las claves de movimiento, eh, con los nuevos ligeritos con, con ruedas, que está bien, no hay ningún ligero con ruedas, pero eh, el chrysler era era un vehículo así. Eh, nada, creo que hay muchas modificaciones que tienen que hacer, pero mientras las vayan haciendo y, y no nos dejen a los, a los viejitos ahí abandonados, eh, va, a ser, va a ser bueno para todos. Bueno, muchas gracias chicos, suscríbanse al canal, eh, dejen ese like si les gustó el video y seguramente eh, nos estaremos viendo, si Dios quiere, en el próximo video. Dejas el like, que es muy importante y te lo agradezco un montón. Te quiero mucho, cuídate y que tengas un hermoso día. Chau, chau.